Nosotros Utsukaima, representantes de la Utsukaima, Kurache eh, pertenecientes también al videoclip Kumbarikira, al cual este, nosotros sacamos como, como provecho de esto el de la lengua Kukam. Es importante porque está desapareciendo, ya no quedan muchos hablantes y, y nosotros tenemos que aprenderlos, nosotros en Auta, los verdaderos kukamas, debemos de aprenderlo para que esta lengua no desaparezca. Es por eso que hicimos el videoclip, para que toda la gente sepa que nosotros estamos muy orgullosos de nuestra lengua y de nuestra cultura. Estamos trabajando, este, enseñando a los niños este, en nuestra lengua originaria, que es, que es la lengua Kukama, y porque esta lengua ya había perdido y ahora nosotros la estamos recuperando. Nosotros no quisiéramos quedar ahí, nosotros estamos buscando este, que, nos, que nos apoyen para seguir rescatando más la lengua. Les invitamos a conocer un poco más nuestra cultura y nuestra lengua mediante los videos que estamos realizando. Y les decimos que nosotros estamos muy contentos de pertenecer a la cultura de Kukama. Toditos tenemos un corazón y en mí es Kukama.